en estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo, les voy a estar dejando los links en la descripción de este video y también en un comentario fijado. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales. Las trompetas del apocalipsis están sonando en todo el mundo y la navidad de este 25 de diciembre no podrá ser celebrada, porque ese día regresará el Señor Jesucristo a la tierra. Horas antes de su regreso llegarán los invasores, pero ¿quiénes son estos estos invasores estruando de multitudes como de muchas naciones vienen de lejana tierra jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra el vaticano será destruido con rayos nucleares y también todas las bases secretas donde se refugian los reptilianos serán atacadas hasta que estos reptiles sean eliminados luego de eso el señor jesucristo se reunirá con todos sus fieles a las 6 de la mañana el día 26 de diciembre pasará una gran nave a recoger a las 600 mil personas que fueron escogidas para salvarse la nave se los llevará a la nueva jerusalén mientras que el resto de personas que no fueron elegidas que son casi las 8 mil millones de personas se quedarán en la tierra a vivir un calvario mientras la tierra se desintegra por una poderosa tormenta que el sol mandará a la tierra y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal